un amigo que, que, que se dedica a buscar las respuestas a de dónde venimos escarbando la tierra, se llama Eudal Carbonell, es uno de los tres codirectores, Arzuaga, Bermúdez y Carbonell, de los tres codirectores de, de la, uh, del yacimiento de Atapuerca. Y Carbonell siempre explica que lo que nos ha hecho humanos ha sido adquirir y compartir cultura, adquirir y compartir Sabiduría. Eso es lo que nos ha hecho humanos. Para presentar al profesor Ramón Tamames, la presentación oficial y la que a él le gusta es decir que es catedrático de estructura económica. La emocional y la que a mí me va a permitir que use es que es un gran ser humano. Además de Ramón Tamames, tenemos a Rafael Barrera, que es director general de Ampier y experto en relaciones internacionales, y a Sara Pizzinato experta en renovables y cambio climático y directora de campañas de Greenpeace. Eh, no voy a emplear ni un segundo más. Cedo la palabra al profesor Tamames, que nos va a regar con su, con su sabiduría y su conocimiento. Profesor, cuando quiera. Muy bien. Buenas tardes a todos. Tengo el micrófono en la corbata. Eh, Gracias por venir a este lugar un poco recóndito y un poco oscuro en su ambientación, pero que es una gran pieza de la cultura industrial y de transportes de España, porque la Estación de las Delicias creo que fue una de las primeras de Madrid y representa mucho. Eh, afortunadamente se ha salvado de la piqueta y tenemos aquí un museo ferroviario de primera calidad. Aquí se rodó una parte de la legendaria película Doctor Cibago, que por cierto más de la mitad de la película está rodada en España porque hubo recurso a la aldea, aldea, aldea Dávila, la central eléctrica y luego los campos nevados de Soria. Pero en fin, estos son vericuetos colaterales. Lo importante es que estamos esta tarde aquí, invitados por Ampier, la Asociación Nacional de generadores de electricidad de origen fotovoltaico que también es una pieza importante en todo lo que son las eh, energías alternativas de las que luego nos va a hablar Sara de Greenpeace ¿eh? En, eh, tenemos por lo tanto una sesión eh, que constituye para los seguidores de estos problemas pues una, Un conjunto de claves que vais a tener, espero, que en mi caso concreto pues, se pueden prolongar fuera de, de este ámbito cuando tengáis la tranquilidad en casa estos próximos días del Puente de Mayo. Tendréis este libro que ya os han entregado a la inmensa mayoría de los que estáis aquí, que es un informe realizado sobre el calentamiento global y el cambio climático y el Acuerdo de París. Yo no pude asistir por una intervención quirúrgica en aquellos días, eh, pero estuvo mi hija Laura, que me informó detenidamente y naturalmente hubo un caudal de información de las agencias y de los medios de comunicación social extraordinaria. Y precisamente hace, hace una semana, el 22 de abril en Nueva York, se firmó por 193 países el texto del Acuerdo de París que ha resultado de aquellas reuniones y de 21 reuniones, por así decirlo. Afortunadamente estuve desde el principio del, del proceso porque en Río 92, la cumbre de la tierra, la representación del Club de Roma era muy menguada. Estábamos el presidente, que era Ricardo Díaz Hotliner entonces, ahora es presidente honorario, y yo mismo y estuvimos en el nacimiento, incluso aportamos algunas ideas en el nacimiento de la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas, que es el origen de la preocupación por la atmósfera. La atmósfera terrestre, que el, la justificación última de, de la Convención Marco del Protocolo de Kioto, y de este nuevo protocolo de la Convención, pero que se llama Acuerdo, por decisión unánime en vez de protocolo, pues la decisión última está basada en la teoría que se llama de la tragedia de los bienes comunes. Los bienes comunes, cuando no están eh, controlados por un sistema global, eh, cada uno entra a saco en esa especie de conjuntos de... De, en este caso de atmósfera o de mares la pérdida de, de capacidad de, de captura en el mar precisamente es resultado de que sigue siendo en gran parte una, un bien común en cambio la atmósfera que ha sido un bien común hasta el año 92 del siglo pasado a partir de ese momento con la convención marco empezó a ser controlada para eh, evitar su deterioro y con ella eh, con ese deterioro el de todo el planeta como sabéis eh, el problema es fundamental y por eso eh, Ampier lo ha seguido muy de cerca es que el sistema energético basado ahora en casi un 80% de los combustibles de origen fósil pues tienen como consecuencia emisiones de lo que se llaman gases de efecto invernadero, eh, que principalmente es el CO2, pero también está el, el, buta, el metano, eh, están también los óxidos nitrosos, etcétera. Y todo ese conjunto de gases de efecto invernadero, por una mecánica de, de ondas eh, eh, radiomagnéticas, acaba eh, eh, todos los gases en una especie de de corona esférica alrededor de la Tierra y esos gases se calientan con esas irradiaciones como si los gases fueran el cristal de un invernadero porque eh, reenvían parte del calor hacia la propia corteza terrestre. El, el, el, el tema del calentamiento global, eh, también hay que comprenderlo, es absolutamente necesario. Si no tuviéramos ese, esa especie de cristal de invernadero la temperatura terrestre, en vez de ser de una media de 15 grados en todo el planeta, claro, con muchas diferencias entre el Ecuador y los polos, estaríamos en una temperatura media de menos 20 grados, y la vida sería absolutamente imposible. El calentamiento global, algunos podrían decir que es una bendición de Dios. Lo que pasa es que como subraya Stern, pues eh, la subida por encima de la temperatura media que está condicionando toda la fauna, toda la flora, la propia vida humana, pues el resultado es que una subida de más de un, uno o dos grados sobre lo que era la temperatura antes de la era industrial, pues tiene consecuencias verdaderamente desastrosas. Y si se llegáramos a final de siglo con seis grados más, pues la situación ya sería probablemente de, de, de cambios totales del sistema de vida que tenemos hoy. Por eso, eh, yo no voy a entrar en más detalles que van a poner de relieve luego eh, Sara y Rafael, Rafael Barrera, y, y voy a referirme especialmente al Acuerdo de París. El Acuerdo de París que la semana pasada, como he dicho, firmó en, Madrid, en, en Nueva York, firmó la vicepresidenta del gobierno Sáenz de Santa María. Luego hay cinco años, cuatro años y, y, y un semestre prácticamente, algo más de un semestre, para ratificar el, el acuerdo. Y las ratificaciones en algunos casos van a ser muy difíciles, especialmente en los Estados Unidos, donde, como sabéis, el Partido Republicano está muy en contra y Trump dentro del Partido Republicano todavía más. Y los compromisos que ha adquirido Obama están todavía en peligro de poderse cumplir en realidad. Por eso en el informe que se ha hecho se habla de los problemas del cumplimiento. Podríamos decir que en la COP21 de París en noviembre del año pasado y en diciembre... Se, firmó el, se, se, se aprobó por aclamación el nuevo acuerdo. No hubo votaciones ni por separado de las distintas partes, 27 artículos y 133 disposiciones previas, que son una especie de caja de herramientas muy importante para la aplicación del acuerdo. Y se aprobó por aclamación eh, y luego ya entra el proceso primero de firma, y después de ratificación, generalmente por los órganos parlamentarios de los 193 países que, que firmaron en la semana pasada. Todo empezó en la Convención de Río de Janeiro, la Cumbre de la Tierra, ya me he referido a ella en 1992, y allí ya se constató que un organismo previamente configurado, que es el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, pues eh, había comprobado que la elevación de las temperaturas de la Tierra era un fenómeno antropogénico, es decir, generado por la propia humanidad. Por la era industrial, la revolución industrial que empieza a finales del siglo XVIII, se desarrolla durante el XIX y a partir del año 1945, la Segunda Guerra Mundial tiene mucha importancia porque tecnológicamente se avanza mucho en todo el tema de motores, de, sobre todo de vehículos, de armamentos marítimos, etcétera, etcétera. La, es una curva exponencial prácticamente la que hay a partir del 45. Eh, se ha pasado, creo recordar las cifras, las ten, están en el libro perfectamente definidas, se ha pasado de de una proporción de partes por millón que no llegaba a 300, pues está muy cerca de 500, y eso significa que la, la eh, corona esférica de los gases de efecto invernadero pues está engrosando y aumentándose, por lo tanto, la temperatura eh, precisamente por eso. Eh, se puede decir que todo esto se sabía, sabía, Svante Arrhenius, un químico sueco, ya en el siglo XIX, eh, dijo que las temperaturas estaban en alza, que el peligro de una quinta glaciación se alejaba y que eso era muy bueno para Suecia, porque las temperaturas en Suecia, como sabéis, son extremas. Y después ya eh, Charles David Killing, en, en, en el archipiélago de las Hawái, empezó a medir las partes por millón de los gases de efecto invernadero y desde entonces hay una medición que ahora eh, se puede comparar con el pasado a través de los hielos polares, como sabéis. Tenemos un registro por lo menos de 400.000 años y ha habido fases de calentamiento alto, pero nunca un calentamiento eh, en incrementos tan fuertes y en tan poco tiempo. Eso es lo más importante seguramente de los aspectos negativos del, de la situación actual. Y luego, eh, William Wallace Brecker, pues ya en 75 empleó la expresión calentamiento global y el IPCC, que nació poco antes de la cumbre de la Tierra en el Río de Janeiro, eh, dependiendo de la eh, Organización Mundial de Meteorología y del Programa de las Naciones Unidas de Medio Ambiente de Nairobi, pues... Eh, ya el IPCC empezó a barruntar que el calentamiento era tropogénico y ya en su cuarto informe del 2014 dice que definitivamente no hay ninguna duda de que ese es el origen. Naturalmente se puede decir que el calentamiento global pues, tiene una serie de efectos porque si no sería un problema especialmente grato que los inviernos se dulcifiquen pero lo cierto es que tiene problemas muy serios. La fusión de los hielos polares eh, con la consiguiente subida del nivel del mar, la menor salinidad de los océanos con posible desviación de las corrientes, la acidificación de los mares con fuertes pérdidas de biodiversidad, la desertificación creciente, la proliferación de incendios en los bosques de todo tipo y sobre todo una serie de interacciones o sinergia negativa que todavía desconocemos. Y en esto puede haber habido exageraciones a veces, precisamente el IPCC tuvo un problema muy serio hace unos años al difundir un, un, un informe excesivamente radical sobre los glaciares de los Himalayas, y en algún caso ha habido también alguna exageración, pero los datos en su conjunto son abrumadores, eh, las conclusiones es que tenemos un, pan, un planeta en absoluto, en absoluto peligro. Por lo tanto hay que hacer dos cosas, mitigar, recortando las emisiones de CO2, y adaptar, es decir, crear las condiciones para que la vida siga normalmente a pesar de los cambios. Por ejemplo, eh, mitigar es pasar de, de hasta 40% menos de gases de efecto invernadero en la Unión Europea en el 2030 en, en relación a 1990. En 1990 pues hace ya eh, 40 años en relación a la fecha del 30 de este siglo y eso significa que con una producción que será más del triple de la que había en Europa se hará con un 40% menos de emisiones porque se habrán tomado las medidas de mitigación y la mitigación pues naturalmente en gran medida es sustituir energías de, con combustibles de, gas, de, de, de, de origen fósil por energías alternativas renovables como son el sol, las que proceden del sol, del viento, de la biomasa, de, de la geotérmica, etcétera, etcétera. Son muchas ya las energías alternativas que tenemos y conseguir un buen mix con la idea de llegar, eso no lo ha dicho el Acuerdo de París, pero se dijo por el G7, eh, en el apoyo al Acuerdo de París, pocas semanas antes de, de la Conferencia de París, pues llegar al, a la erradicación 100% de los combustibles fósiles en el 2100. Es un compromiso que no está en el acuerdo, pero que está en la mente de todos. Naturalmente, todo esto significa que hay que luchar contra los negacionistas, que son los que dicen que el CO2 es un gas de vida, y es verdad que es un gas de vida, porque alimenta sobre todo el crecimiento de las plantas, eh, y por lo tanto contribuye a la, a, la, a, la, a, la, a la tierra verde, por así decirlo. Hay informes muy recientes sobre ese proceso de un planeta cada vez más verde, y eh, paradójicamente cada vez más contaminado de gases de efecto invernadero. Y eh, es un gas de vida, dicen, y lo que hay que hacer es adaptarse. Claro, pues eh, poner aire acondicionado, no solamente ya en París y Berlín, sino en los países escandinavos y, y en todas partes ya, y, y vivir casi en una campana neumática vacía en los países ya con temperaturas muy altas. Es un disparate negar esto, pero hay lobbies detrás de grupos de intereses detrás de estas proposiciones muy fuertes. También en España, naturalmente, hay esas. El nuclear, la energía nuclear y la energía eh, convencional, termoeléctrica, sobre todo, pues están en contra de una, una senda rápida a sustituir por renovables. Y en el caso de Ampier, lo que se plantea es fundamentalmente mediante fotovoltaicas. Luego, esas decisiones de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, se tienen que transmitir a los países que forman parte de ella y, en el caso concreto, espero que esto lo explique Rafael Barrera, pues ha habido una traición a los decretos de, del 2007 de impulso de las renovables para, con efectos retroactivos, reducir las tarifas garantizadas a poco, a alrededor de un 50%, con lo cual muchas inversiones de esa época que fueron muy importantes, pues están en peligro de pérdida porque hay unos sobrecostes extraordinarios en función de las previsiones de ingresos que se quedan en la mitad. También es cierto que los nuevos productores de energía fotovoltaica están en otras condiciones, están en condiciones pues que los... Eh, las células fotoeléctricas, fotovoltaicas perdón, pues están en una caída de costes muy fuerte. Aunque ya se dice también que no solo es la caída de costes lo que interesa. Se decía en el último The Economist, que sigue todo esto de muy de cerca, dice hay que hay que inducir a los chinos a que, además de bajar los costes de las células convencionales, aumenten la capacidad de esas células para eh, producir electricidad eh, con, incluso con menor dimensión, es decir, hacer una, un aumento de competitividad de la fabricación. Todo eso eh, se combina también con los que se llaman el TL al cuadrado, que es, proviene del inglés too little, too late, demasiado eh, poco, demasiado tarde y son los escépticos que dicen no cabe hacer nada ya porque tenemos ya una masa de gases de efecto invernadero suficiente para que el proceso siga aunque se frene las emisiones aunque se se hagan cero emisiones que va a ser un tema muy largo y muy complicado y eh, el tele al cuadrado pues están personas tan destacadas como James Lovelock eh, que anuncia la venganza de la del propio planeta, la hipótesis Gaia en la idea de que Gaia puede ser de hecho un organismo que su, se autorregula y la venganza de Gaia pues podría ser la pres, la, pre, prescindir de la especie humana en el futuro para que el planeta siga viviendo mejor sin la especie humana naturalmente sin un observador inteligente, eso sería la nada de la nada, a efectos de conocimiento de la ciencia y del desarrollo de las tecnologías y hay que decirles a los negacionistas y a los del TL al cuadrado que pase lo que pase, las medidas de eh, mitigación son fundamentales. Vamos a vivir en, una, en un planeta en mejores condiciones para la flora y la fauna, eh, vamos a vivir en la tierra en situación de mejor calidad de vida, mejor salud global, vemos lo que está pasando en las ciudades contaminadas de China, y de, ...y de la India... ...y también de Madrid mismo... ...de Madrid mismo tenemos gases... ...que algunos no son de efecto invernadero... ...pero que tienen un efecto... ...de contaminación brutal y son emisiones... ...también del mismo origen que los gases... ...de efecto invernadero... ...por lo tanto ahí estamos... ...y la conferencia del clima de París... ...pretende empezar a resolver eso... ...es decir... ...cualquier larga marcha dicen los chinos tiene que empezar por un paso. Y este no es el primer paso, porque el primer paso es la Convención Marco, el segundo paso es el protocolo de Kioto, pero que afecta a una treintena de países que lo tienen vigente y que tienen una emisión que no llega al 20% de, del total de, de puesta de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y por lo tanto con el protocolo de Kioto eh, la solución es imposible. Eh, ¿Qué significa el Acuerdo de París? Pues que se ha resuelto el gran problema previo para conseguir una eh, contabilidad internacional de la atmósfera, que es lo contrario de la tragedia de los bienes comunes. Es hacer un concierto de solución global, con unas autoridades, con un reglamento que es el Acuerdo, y con toda una serie de medidas. Entonces, el, el Acuerdo de París... ...resuelve el, el gran problema que había entre China y Estados Unidos. China emite per cápita pues algo así como... ...seis y media toneladas de, de gases de efecto invernadero. En el libro tenéis la forma en que se miden las toneladas... ...porque el mundo, la gente habla de toneladas y no sabe de qué habla en general. Y ahí tengo que dar las gracias al profesor José María Baldassano que Rafael le conoce. Es un premio Jaime I de Medio Ambiente y está en el Centro Nacional de Supercomputación y se ocupa de cuestiones ambientales allí. Y me ha ayudado mucho, Baldassano, en todas estas cuestiones técnicas. Y creo que se explica de manera inteligible lo que es una tonelada. De paso diré que ocupa unos 500 metros cúbicos y tiene un peso levemente más más eh, en la línea del peso del aire pues si no lo saben el aire pesa dos gramos por tonelada ¿eh? pero el co2 está eh, en un ambiente muy amplio eh, el carbono eh, se mezcla con el oxígeno del, de la atmósfera y es lo que genera el co2 claro y entonces eh, esas mediciones hoy se hacen con técnicas bastante depuradas y precisamente el Acuerdo de París, después de la experiencia de Kioto, tiene que hacer las mediciones muy bien. Que no se hagan las mediciones como las hacía Volkswagen y Audi, ¿no? Que ahora está intentando entrar en un cambalache con los gobiernos para que no tener que reparar los automóviles. Incluso ha hecho la oferta de comprarlos para dejarse de reparaciones que son muy complicadas. Entonces, el Acuerdo de París-China... Eh, contamina un, unas 8 toneladas por, por habitante y año Aproximadamente lo que nosotros Pero claro, ellos son tantos chinos Que lo que contaminan es el, más del 20, el 26% me parece De la contaminación total Ya por, por encima de Estados Unidos En conjunto están por encima del 40% los dos países En Copenhague se planteó que hubiera un acuerdo No lo hubo a pesar de la intervención personal de, de Obama, que salió muy contento de la reunión, pero luego todo quedó en papel mojado. Y ahora sí hay un concierto. Estados Unidos hará unas reducciones de emisiones de, de, de gases de efecto invernadero. Eh, cuánto no se sabe muy bien. El Congreso tiene que ratificar primero el acuerdo. Es la EPA la... Agencia de Protección del Medio Ambiente, la que, realmente, la que realmente tiene que hacer ese plan, mientras no haya unas soluciones globales y federales. Aunque es cierto que las ciudades y determinados estados de la Unión Norteamericana están haciendo ya mucho, están haciendo mucho por, por la atmósfera. Y China se ha comprometido que a partir del 2030 empieza a disminuir sus emisiones, ha puesto un tope a la... Combustión de carbón, claro que el tope es, es una montaña como le Everest, son 5.000 millones de toneladas de carbón, eso es brutal. Pero yo creo que China tendrá que acelerar, adelantar sus compromisos, porque la situación de las ciudades chinas es patética. Es patética. Y entonces, resuelto ese problema, ha habido un acuerdo, además, cada país ha hecho su compromiso voluntario, en cambio, en Kioto estaban los porcentajes de mitigación, fijados en el tratado y eh, con ese sistema de compromisos voluntarios todos han procurado a, a, alinearse a un cierto nivel de mitigación y parece que la contabilidad de lo que se ha ofrecido eh, podría garantizar la disminución de, de, del aumento de, de, de la acumulación de estos gases pero no llegaríamos al 2% mítico y cabalístico más que racional, de aumento de la temperatura máxima sobre la era preindustrial, teniendo en cuenta que ya nos hemos comido prácticamente un grado de los dos grados. O sea que el acuerdo tiene muchos problemas. Eh, es también cierto que no lo han firmado treinta y tantos países como Kioto, no lo aplican, sino se han comprometido a aplicarlo los 193 países de la Tierra, incluido el Vaticano. Andorra y San Marino y Mónaco. Entonces eso es positivo eh, y también es positivo que ya los compromisos garanticen el 80% del objetivo global, etcétera, etcétera. Pero el acuerdo no es vinculante, eso hay que recordarlo también. Estados Unidos se ha, presionó para que el acuerdo no fuera vinculante, ya había un, un entendimiento entre la Unión Europea y China para que fuera vinculante se deshizo el entendimiento y por eso se llama acuerdo en vez de tratado o protocolo porque es una cosa más laxa según la legislación de los Estados Unidos eh, probablemente se podrá aprobar más fácilmente siendo un acuerdo que un tratado y luego el contenido como he dicho pues es, son 133 decisiones muy detalladas, en el libro las tenéis todas eh, están todas y luego 27 artículos donde se establecen las bases del funcionamiento del acuerdo en esas bases de funcionamiento del acuerdo está la creación de una serie de dispositivos y organismos que es lo que yo llamo la caja de herramientas para que tengan una idea en el convenio marco porque la autoridad de la convención marco del protocolo de kioto que termina el 2020 cuando se ratifique el acuerdo de parís será simultáneo pues eso es la misma organización que el acuerdo de parís está todo en torno a la convención marco hay 11 eh, organismos preexistentes al acuerdo de parís que siguen funcionando el mecanismo financiero por ejemplo el IPCC, el balance de esfuerzos colectivos, el órgano subsidiario de ejecución, el registro público de la Secretaría de los Compromisos y Realizaciones, el Fondo Verde para el Clima, etc. Hasta 11 organismos. Y luego el, el Tratado de París crea nada menos que 19 organizaciones o eh, sistemas de procedimiento, entre los cuales pues, está el informe de síntesis que se va a hacer eh, periódicamente y ahí veremos si nos aproximamos a, al 2%, estamos muy por encima y estamos muy lejanos del uno y medio que se fija como desideratum, no como obligación. Están también los órganos subsidiarios, eh, los mecanismos para contribuir a la mitigación, el comité de adaptación, que son los planes de adaptación, al cambio climático para seguir haciendo cosas que, por ejemplo, adaptación en la industria del vino, pues pasar las plantaciones a zonas más frías, o quizá encontrar uvas que puedan desarrollarse en temperaturas más altas, también es eso o sea, la adaptación es aceptar el hecho y crear las condiciones para seguir en la actividad que corresponde el programa de el, el informe del Comité Ejecutivo, el, el plan de trabajo 2016-2020, porque durante este periodo cada uno hace lo que quiere, aunque hay un plan de trabajo que se podría diseñar, y todo depende, por lo tanto, de las autoridades de la Convención. Si la Convención tiene su fuerza, si sus incluso adalides que se van a nombrar, que son como portavoces que expanden la doctrina del, contra el calentamiento global, etcétera funciona, pues podría suceder que el acuerdo tuviera éxito. Yo creo que en gran parte va a depender de que el IPCC vaya anunciando lo que está pasando. Y como dice Bill Gates, que no fue a la conferencia, porque no se fía de todo esto, dice la solución vendrá por las tecnologías, por las tecnologías de las alternativas, que tienen rendimientos cada vez más altos. Por ejemplo, el caso de las eólicas que no es nuestro campo en estos momentos pero ya vendrá también la fotovoltaica en el caso de las eólicas pues el parque español no recuerdo no he sabido cuál es el, la potencia media de, de cada molino de viento de cada aerogenerador puede estar en torno a a cerca de un, de dos, un megavatio ya. ya últimamente todo lo que se implanta son dos megavatios y por encima, por encima. pero eh, el, el, la media todavía yo no la he visto cifrada, pero si me dices que son dos o próxima a dos lo aceptaremos, pero ya hay eh, en los estrechos escandinavos aerogeneradores de 10 megavatios uh -huh. y por qué, porque hay nuevos materiales para las aspas hay nuevos materiales de conductores, etc. Las eh, implantaciones offshore pues son mejores porque tienen un viento más continuado. Y todo eso puede ser una revolución. Y seguramente en España no hay que hacer muchos más parques. Lo que hay que hacer es rejuvenecerlos. Y en la fotovoltaica la caída de los costes, como he dicho, es extraordinaria. Y con una buena regulación, pues vamos a ver lo que pasa. Ha habido muchos fondos, que no llamaré buitres, que están comprando huertos solares eh, para seguramente rejuvenecerlos en el futuro y aumentar la capacidad porque ya tienen la concesión y la, el rejuvenimiento será mejor pero lo cierto es que con las condiciones actuales en el concurso público que hubo hace poco de eólicas, solares, etcétera las solares quedaron prácticamente desiertas nadie se quiso apuntar con las tarifas actuales pero eso es un tema que yo no voy a tratar Aquí, porque hay personas como Rafael que lo veo. Y termino diciendo que el acuerdo es un gran proyecto. Es un gran proyecto. Yo le he oído un informe de, de, de Greenpeace en donde dicen que China va a mejorar rápidamente. No tienen más remedio. No tienen... Se puso todo tan mal que, que tiene que empezar a mejorar. Y luego, pues, Amigos de la Tierra, no sé si por un cierto antagonismo, ha criticado mucho el acuerdo en amigos de la tierra. Pero los grandes conocedores del problema eh, yo creo que están en la línea de que es un principio bueno y que irá mejorando el, el acuerdo. Y decía Bill Gates, pues Bill Gates ayudará si las tecnologías, él ha hecho una fundación de no sé cuántos millones de dólares, siempre empieza en 100 millones por lo menos, para mejorar las tecnologías. Y cuando sean más económicas no hará falta muchas recomendaciones. ¿eh? Así que eh, indudablemente el acuerdo tiene su interés, va a depender de sus autoridades, la caja de herramientas es muy amplia, tienen que aplicarla con, con rigor y severidad y vamos a ver en el futuro, eh, no es un problema que se a resolver de aquí a, a, a tres años, ni a diez, ni a quince, ni a veinte, seguiremos empeorando notablemente en el próximo futuro, pero habrá un momento en el que la cosa empiece a mejorar gracias a este acuerdo y su perfeccionamiento sucesivo. Muchas gracias. Muchas gracias.